Hola mis queridos estudiantes, continuando con el tema de anualidades, vamos a trabajar en este video el cálculo de una cuota fija, pero cuando tenemos cuotas extraordinarias. Ya hemos trabajado desde videos anteriores la tabla de amortización de la anualidad y vamos a partir de una ya hecha. Miren que para el caso tomamos un crédito de 35 millones al 18% efectivo anual convertida por supuesto a mensual y una cuota que se calcula de acuerdo con esas variables que tenemos ahí. Todas las cuotas nos quedan iguales y al final el saldo es cero. Pero si nos informan que vamos a hacer unos pagos de una cuota extraordinaria de 5 millones, supongamos que en el mes 6 hacemos ese pago extra y también hacemos ese pago extra en el mes 12, entonces el saldo de la deuda ya nos va a dar un valor negativo matemáticamente, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos traer al presente esos dos pagos, esos 5 millones que pagamos en el mes 6 y esos 5 millones que pagamos en el mes 12, los disminuimos al saldo de la deuda y esa sería la base para calcular nuestra cuota. Hagámoslo entonces. En el mes 6 tenemos el pago de 5 millones dividido 1 más la tasa de interés, recuerden que con la división es una forma de abreviar la resta entonces como necesitamos llevarlo hacia el presente por eso hacemos la división elevado a la 6 para que se devuelva al punto 0 hacemos lo mismo con la extraordinaria del mes 12 los 5 millones nuevamente divididos 1 más la tasa de interés elevado a los 12 periodos y el saldo de la deuda los 35 millones le voy a restar el valor presente de esos dos pagos que haríamos en los meses 6 y 12 nos da una deuda de 26 millones 159 mil entonces en solamente en la fijación de la cuota vamos a colocar ahí como vea los 26.159.000 que acabamos de encontrar, por supuesto, bueno, voy a mandarlo hacia abajo, todas van a quedar iguales y voy a tener que volver a formular los 5 millones acá, ¿no? Entonces en el mes 6 tenemos la cuota extraordinaria de 5 millones, lo mismo que en el mes 12. Y observen ustedes que nuevamente el saldo de la deuda queda en ceros. Mostrando que, en efecto, si vamos a pagar cuota extraordinaria en el mes 6 y en el mes 12 de 5 millones, la cuota a lo largo de los otros periodos debe bajar a 2 millones 381 Otra forma de hacerlo es trabajando con buscar objetivo de Excel. Como lo haríamos sencillamente, dejamos esta cuota y voy a fijar. Miren, que ese cero lo escribí manualmente. Ya la siguiente la fijé a esa. ¿verdad? Nuevamente lo voy a mandar hacia abajo. En el mes 6 voy a colocar más esa cuota extraordinaria. Y lo mismo voy a hacer en el mes 12. Más esa cuota extraordinaria. Teniendo todo formulado, vamos a datos. Análisis y si sí, buscar objetivo y el saldo de la deuda debe ser cero cambiando el valor de esta cuota inicial que fijamos y a la cual fijamos todos los datos. Buscar objetivo de Excel nos puede encontrar cualquier valor. que es lo importante? Que la tabla esté bien formulada. O sea que ese primer video donde formulamos la tabla pues es recomendable que se lo aprendan y lo sepan hacer muy bien porque cualquiera de los datos que tenemos aquí podría ser calculado con buscar objetivo. La tasa de interés, el saldo inicial de la deuda, cualquiera de los pagos, etcétera.